Buenas tardes a todos. En primer lugar queremos daros las gracias por vuestra asistencia, también al Ayuntamiento de Don Tiñén, en especial a la Concejalía de Cultura y Político Social por su colaboración, así como por las facilidades que nos han dado para poder realizar este interesante evento. La conferencia de hoy se titula Vida después de la vida, un tema muy interesante en donde el ponente tendrá de contestar razonadamente, entre otras, las siguientes cuestiones. ¿Es posible la inmortalidad del alma? ¿Nos aclara algo la investigación científica sobre las experiencias cercanas a la muerte? Y otros tantos interrogantes que se irán exponiendo y desarrollando a lo largo de la conferencia. La exposición irá a cargo de Fermín Hernández Hernández, escritor y orador experimentado, gran amigo y compañero perteneciente a la Asociación de Estudios Espirituales Grupo Villena, desde hace 35 años. Ha participado en congresos y simposios, tanto nacionales como internacionales, también en programas de radio y televisión. Actualmente es articulista, formando parte del equipo de redacción de la revista Amor, Paz y Caridad. Bien, tras este preámbulo les dejo con mi compañero Fermín, no sin antes comentarles que tras la exposición dejaremos un tiempo amplio para cuantas preguntas deseen formular. Muchas gracias por la atención. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. Es una satisfacción ver esta sala prácticamente llena. Como ha dicho mi, mi amigo Juan, eh, somos miembros de la Asociación de Estudios Espirituales de Villena desde hace ya pues, más de 30 años. En mi caso, pues yo era un joven, como muchos jóvenes que hay aquí, era un joven, que un día pues tuve unas inquietudes y esas inquietudes pues eh, la, los, los conocimientos, las ideas eh, que se, venían, se me venían ofreciendo por parte de diferentes filosofías o religiones, etc., pues no me llenaban completamente. Entonces hicimos una sucesión para intentar recabar datos, investigar, estudiar con el fin de que aquellas ilusiones, aquellas inquietudes, aquellas dudas inter interrogantes preguntas que nos surgían pues intentar hallarles una respuesta creo que todos ustedes en este momento pueden, pueden estar más o menos en esa situación o por lo menos con un poquito de curiosidad si están aquí es porque quieren saber si existe alguna, alguna interpretación si hay respuestas, si hay conocimientos pruebas científicas que nos ayuden porque yo ahora estoy recordando uno de los primeros libros que leí Hace nada más y nada menos que hace 35 años, con el título de El cielo y el infierno o la justicia divina, una obra de Adán Kardec Y la primera página en el capítulo 1 decía: El todo o la nada. Y decía: Ser o no ser, esa es la cuestión. O seremos para siempre o para nunca más. O se acabará todo cuando nuestro cuerpo yazca inerte. O habrá todo un mundo detrás de él. Bien vale la pena de pensar en ello. Efectivamente, no es lo mismo pensar que tenemos una vida de 40, de 60, de 80, de 100 años, que vamos a fallecer y que es de nosotros. Nuestras cualidades, los estudios, las ilusiones, el esfuerzo, el trabajo, la educación, o sea, todo lo que hemos hecho, todo lo que, todo lo que hemos creado, se desvanece, desaparece, no ha servido para nada. Entonces, ¿para qué esforzarme? ¿Para qué estudiar? Es muy diferente tener una mentalidad de que todo lo que hacemos aquí tiene unas consecuencias, sirve para algo, o de que sin embargo, como de, de todos modos, una vez muertos, ¿para qué? Ya no vamos a existir. Si hemos hecho mal, si hemos hecho daño, si hemos llevado una vida de comodidad, una vida de, de egoísmo, una vida de maldad, Total, como eso no se nos va a jugar, ¿para qué me quiero forzar? Voy a vivir lo mejor que pueda, voy a intentar aprovecharme del prójimo y ya está. Entonces, me parece que estamos en ese interim. ¿eh? Necesitaríamos conocer a ciencia cierta si existe una vida después de la vida, si, si esa vida tiene unas consecuencias, si es, si es necesario que progresemos, que avancemos, que nos mejoremos, que avancemos, que estudiemos. Es algo que el ser, el ser humano lleva innato. Dicho esto, les diré que vamos a hacer una breve pincelada, un pequeño resumen de aquellas personalidades más importantes que han estudiado estos temas, porque me interesa que después, como decía Juan, tengamos un coloquio. A mí me gusta responder las preguntas que tenemos en la cabeza. Yo puedo estar aquí diciendo muchas cosas, nombrando a muchos personajes, pero lo fundamental es que nos vayamos de aquí satisfechos, por lo menos, que podamos hacer preguntas y si tengo la capacidad de responderles... Pues mejor que mejor. Ustedes habrán oído hablar, porque ya esta, estos estudios tienen ya casi 40 años, de las, de las experiencias al borde de la muerte, las experiencias de muerte clínica llamadas experiencias cercanas a la muerte. En la década de los 70, el doctor Raymond Moody, doctor eh, forense, psiquiatra especializado por la Universidad de Miami, este señor pues trataba con muchos pacientes y se encontraba pues que en muchos casos los pacientes relataban experiencias que habían vivido una vez que para la ciencia médica estaban considerados muertos. Personas que en general entran en coma, aunque el corazón puede estar latiendo, no hay, no hay ya actividad en el cerebro, el cerebro está muerto, están asistidos por las máquinas, respiración asistida, etcétera, etcétera, en el momento en que se, va, se les va a desconectar porque dicen, bueno, esto ya es un vegetal ¿para qué mantener a esta persona así? pues en ese momento muchas personas vuelven a la vida o después de estar en coma un mes, dos meses o un año despiertan, vuelven a la vida y comentan que en ese espacio de tiempo que han estado pues su cuerpo físico como un vegetal en una cama, que lo miras y observas que no hay vida, que no hay nadie es un cuerpo vacío, un cuerpo inerte sin embargo estas personas relatan que han atravesado una especie de túnel, allí han visto a personas que han conocido la Tierra, que han fallecido antes, o bien amigos o bien familiares, y les dicen que su vida en la Tierra no ha terminado, que están pasando una experiencia, pero que tiene que seguir progresando. Allí se les dan una serie de conocimientos, una serie de evidencias, de en muchos casos estas personas no quieren volver, preferirían quedarse allí, porque saben que volver a la Tierra, reanimar a ese cuerpo físico, pues cuesta un trabajo, un esfuerzo, en la tierra su situación a lo mejor no era muy, muy agradable, y dice, bueno, ¿yo para qué quiero volver? ¿Se quiere vivir? Sin embargo, hay una fuerza que les impele y les devuelve la vida. En muchas de estas personas llegan incluso a relatar que ellos se han visto en el quirófano, en la sala donde se les estaba practicando alguna intervención, se han desdoblado y se han visto a sí mismos, han visto el quirófano, los médicos, las enfermeras, han salido al pasillo, han salido a la calle y luego efectivamente relatan que quizá una enfermera le llevó un ramo de flores, que la habitación de al lado estaban comentando qué pena este señor iba, que se va, se va de, de, de la tierra, es decir, que ellos tienen un recuerdo bastante fuerte de muchas situaciones que han vivido en ese espacio de tiempo. Y yo me pregunto, si el cuerpo está inerte, si está muerto, si está como un vegetal, si no hay actividad cerebral. ¿Cómo es posible que esta persona pueda relatar este tipo de cosas? Cosas que ha visto en los pasillos, en otras habitaciones, incluso en la calle. O bueno, el doctor Raymond Moody eh, todavía sigue investigando, él ha investigado, o sea, él ha relatado, ha documentado miles y miles de casos que han tenido estas experiencias. Al mismo tiempo que él, al mismo tiempo que él eh, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, doctora Suiza llevaba una investigación paralela, o sea que sin saberlo los dos estaban realizando este tipo de, de, de análisis, de investigaciones, de documentación. El doctor Moody es un doctor bastante prestigiado y sus investigaciones pues, son muy bien consideradas, aunque luego ya pues, dentro del tema científico del tema médico, unos pues, siguen pensando que eso no puede ser, que eso es imposible, que eso es ficción, pero muchos, muchos sí. Después tenemos la doctora eh, la doctora Eddie Fiore, que es una doctora honoris causa por la universi por, en psicología, también por la Universidad de Miami, y ella escribió un libro con el título de Usted ya estuvo aquí. Esta doctora en este libro recoge sus experiencias personales eh, que, que vivió también en el trato con los enfermos con los pacientes. Era una persona, como la gran mayoría de los científicos, totalmente escéptica, sin ideas espirituales. Los médicos quisieran con el bisturí seccionar a una persona y ver que sale el alma, ver que sale el espíritu, es así. Sin embargo, esta persona eh, trataba con pacientes que tenían fobias, manías, complejos. ¿eh? Y a través de la terapia de hipnosis regresiva eh, llegó a traspasar el umbral de las experiencias de la Tierra o sea, llega un momento en que la persona no relata solamente los hechos que ha tenido en su juventud o en su infancia situaciones que en muchas ocasiones les, les son las causantes, la raíz de esos traumas, de esos problemas, de esos complejos sino que en algunas ocasiones, en muchas ocasiones el paciente empieza a relatar vivencias que ha tenido en otras existencias ¿Mm? pasa a relatar que ha sido otra persona que ha tenido otra infancia, que ha, ten, que ha tenido otra, otra, otra, otra, otra vida diferente y entonces es en esas otras existencias en el pasado, en donde se descubre la causa de esos complejos. Miedo a la altura, miedo a los sitios cerrados, miedo al agua. Quizás hemos tenido situaciones que hemos muerto ahogados, hemos muerto caído por un precipicio. Eso se queda tan grabado en la psique, en el psicosoma, en la mente de la persona, que eso tiene consecuencias a posteriori, vale, entonces ella comenta que cuando empezó a investigar y a comprender que muchas personas la causa de esos problemas vienen desde atrás pues se sintió fuertemente impactada por la teoría de la reencarnación, entonces aceptó, no tuvo más remedio que aceptar la teoría de la reencarnación porque muchas de las causas de esos problemas solamente tienen solución a través de conocer el porqué de esos complejos y de esas manías. Ella dice, la terapia de nuestras vidas es tejida con hilos muy antiguos y el diseño es muy complejo. O sea que no tiene más remedio que para poder eliminar ciertos complejos, retrotraer al paciente a otras existencias. <coughs> en... Hay otro doctor, que es el doctor Ian Stevenson, Catedrático de la Universidad de Virginia y director del Departamento de Neurocirugía y Psiquiatría. Este señor es uno de los más prestigiosos en su, en su terreno dentro de la neurocirugía en Estados Unidos. Ha trabajado 50 años, 50 años. Ha tenido una carrera profesional de 50 años en el ámbito de la neurocirugía y catedrático. Ha escrito más de 300 artículos ha escrito 14 libros, entre ellos uno titulado 20 casos compatibles con la reencarnación. Y el último volumen que escribió en el año 1997, de 2.260 páginas, titulado eh, Reencarnación y Biología. En este libro hace especial atención a la relación que tienen eh, ciertas vivencias vividas en otras existencias con la reclamación. Estudiad en detenimiento los bismas. ¿Qué son los bismas? Los bismas son las marcas de nacimiento. Hay personas que nacen con marcas de nacimiento, cicatrices, señales, heridas, y claro, y no tienen razón de ser. Una criatura que ha tenido la mamá un parto normal, un embarazo normal, natural, satisfactorio, y que sin embargo ese niño nace con ya ciertas señales fuertes heridas, rasguños, cicatrices, y qué ocurre al mismo tiempo que muchos de estos niños tienen lo que se llama un recuerdo espontáneo de sucesos que han vivido en existencias anteriores. En este caso, en este sentido, el doctor Stevenson es un especialista, ha trabajado durante cuatro décadas recabando datos, estudiando a personas muy en detalle. Les puedo citar el caso de Santi Devi, que es una niña que empezó a la edad de cuatro años a manifestar recuerdos, vivencias, experiencias. Claro, sus padres, preocupados, asustados, la llevan al médico. El médico le hace un análisis: la niña está normal, la niña no tiene traumas, la niña está sana, tiene salud. Sin embargo, pues está llena de fantasías. Dice que ha vivido en otra época, dice que ha sido mamá, que murió de parto. Que estaba casada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace a esta niña se le va preguntando, se va preguntando y se van anotando todos los detalles que da. Fechas, nombres, eh, recuerdos, ciudades, anécdotas. Y después, ¿qué se hace? Pues se va a comprobar. Se va a comprobar sobre el terreno a esta niña, después de, de recoger más de 25 datos. Se va a la ciudad. Bueno, eh, lo que ocurrió en realidad es que en una ocasión llamó a la puerta una persona, un comercial, un comercial de estos que van por la calle vendiendo, y la niña le abrió la puerta y lo reconoció. Y le dijo: Tú eres mi cuñado. Claro, el padre al escuchar esto, pues salió enseguida: ¿Cómo que es tu cuñado? Y le dijo: Pase, pase usted, por favor. Esto me pasó. Y le, le preguntó: ¿Usted tuvo una cuñada que murió de parto? Sí, efectivamente. ¿Y cómo se llamaba? Claro, aquello ya, ahí ya había algo tangible. Pues Santi de Ví dio a luz más de 25 evidencias directas. Se la llevó en coche a la ciudad que era Mutra, donde decía que había vivido, se la dejó a la entrada de la ciudad y la niña llegó a la casa. Llegó a la casa, tocaron la puerta, abrió el abuelo de esa familia y la niña le llamó por el nombre familiar, por el nombre que solamente lo conocía la propia familia claro, otra sorpresa más habló con el marido y al marido le llamó la atención le dijo, el marido se había vuelto a casar y le dijo, habíamos quedado que si alguno de los dos faltaba no se casaría, ¿Estás casado, me has engañado eh, la niña en su vida anterior tenía guardada una caja con rupias con cien rupias en un rincón de la casa por esto por si un día hay alguna hay alguna urgencia la cajita con las 100 rupias seguía escondida ...en aquel rincón de esa casa. Es decir que... ...todo lo que la niña había relatado... ...efectivamente se pudo comprobar... ...pues casos como este... ...no solamente en Stevenson... ...sino que en todas partes del mundo... ...en Turquía, en la India, en Estados Unidos... ...en Europa, en África... ...hay infinidad de investigadores que se encuentran... ...con casos así, que llaman la atención... ...que se estudian... ...y ya digo... ...en este sentido el doctor Stevenson... ...él no solamente afirma que la reencarnación es posible, sino que es una realidad, que es una prueba palpable de que existe una vida después de la vida, de que somos seres espirituales, somos eternos. Esta es la conclusión que nos dan infinidad de científicos en psicología, grandes premios Nobel, catedráticos en psicología, en psiquiatría, en, en neurocirugía, en psicoanálisis, o sea, en distintas ramas de la ciencia y de la medicina, en todo el mundo, desde hace 300 años que se sepa, están anotándose, están documentándose este tipo de casos. El caso de los, los Birmas pues, también es, es muy llamativo porque en muchas ocasiones pues el, esa persona cuando recuerda la muerte que ha tenido, pues qué se hace pues, muchas veces, se recurre a la prensa, a los archivos, a los hospitales, ¿Eh? y efectivamente, en muchísimas ocasiones está registrado fulano de tal ha fallecido a consecuencia de, de un disparo que le dio él yo recuerdo algunos casos, pero no es, no es, no es el... perderemos mucho tiempo pero, ya digo, que efectivamente hay documentación de que esa persona tiene ese trauma tiene esa, esa herida y efectivamente se demuestra que ha fallecido a consecuencia de una muerte trágica, de una muerte violenta hasta tal punto hasta tal punto que eso se queda, como digo, tan grabado en el cuerpo psíquico que, que se transmite en futura existencia. <tose> Debemos entender que el cuerpo, no solamente eh, huesos, nervios, músculos, arterias. Descartes decía, pienso, luego existo. Uno de los sabios y de los filósofos más, más adelantados que ha habido en la, en la humanidad. No dijo, tengo un cuerpo físico, tengo sangre, tengo nervios, luego existo. Pienso, luego existo. O sea, la vida, lo que nos apuntan todas estas investigaciones, lo que nos apunta es que la vida está en la conciencia. La vida está en el alma, la vida está en el yo. El cuerpo es solamente un, un vehículo de trabajo, una herramienta. Fernando Alonso ha estado en tres equipos, hablando de deportista de la Fórmula 1, él ha estado en tres equipos, ha corrido en varios coches, pero él siempre es el mismo. O sea, yo puedo romper el motor de un coche la semana que viene, en la próxima prueba, me dan otro coche. Pero yo sigo siendo el mismo. Pues entonces, el alma es siempre la misma. O sea, la vida del espíritu es una sola, una sola. El espíritu reencarna, nace, muere, es como el día de la noche. Puede encarnar en diferentes cuerpos, en diferentes épocas. Pero el espíritu es siempre el mismo. Yo me puedo cambiar de traje, porque este traje se me quedará pequeño, se me romperá. Se destruirá y yo me compro otro traje, pero yo sigo siendo el mismo, la misma persona, aunque cambie de traje. Me puedo marchar a Japón, sigo siendo el mismo. Esto es lo que pasa con la vida del espíritu, es una sola. Y tenemos cientos de oportunidades para adquirir un grado de evolución, un grado de percepción. El concepto de la, de la vida y la muerte está cambiando a rasgos, a pasos adelantados. ¿Sí? Otro, en otro aspecto que podríamos profundizar es en el aspecto de, de, de la mediunidad. Todas las religiones, todas las filosofías admiten la existencia de un Dios, de una vida espiritual, de unas leyes espirituales, de que tenemos que amar amar, etc. Pero hay una creencia, una filosofía, una ideología en particular que ha ido un poquito más allá esta doctrina es la doctrina espírita la doctrina del espiritismo el espiritismo es una doctrina que además de creer en Dios además de creer en la vida espiritual en la inmortalidad del alma en que existen unas leyes espirituales ha tenido la posibilidad y ha, y ha abierto un campo enorme en cuanto a la prueba de la existencia de que los espíritus siguen vivos de que se puede manifestar y de que efectivamente es una realidad, de que el arma es eterna, es inmortal, de que existe antes del nacimiento del cuerpo y vivirá después. En este sentido podemos relatar al gran investigador inglés del siglo pasado, William Cruz. William Cruz era una eminencia dentro del campo de la ciencia. Descubrió los rayos cató católicos, el talio, investigó... <coughs> en lo que es el espectro de la luz, o sea, hizo un montón de investigaciones, junto a él, otras personas descubrieron los rayos X. O sea, que ahora vayamos a una clínica, nos hagan una radiografía y se nos vea cómo somos por dentro, pues esto se le debe en parte a William Cruz. William Cruz era un gran, un gran sabio inglés, socio de la Sociedad de Investigaciones Físicas de Londres, una de las más importantes de toda la historia, y coincidió en esa época que se estaban dando por doquier en todo el mundo el fenómeno de las mesas parlantes las mesas parlantes consistía en que las mesas daban golpes ¿m? se le hacía una pregunta daba un golpe, era que sí se le, dando, se le hacían dos preguntas do, una pregunta daba, daba dos golpes, era que no el fenómeno de las mesas parlantes de los efectos físicos de las manifestaciones espontáneas o sea, hubo una época en el siglo pasado que está históricamente muy relatada en la que proliferaron muchísimo los médiums los grandes espectáculos, había mucho fraude, había mucha fantasía mucho misticismo y entonces dijeron, bueno, esa sociedad, bueno, vamos a tener que ponernos más las manos a la obra para dar a entender que todo esto es superchería, es fanatismo es fraude, es engaño es un timo y entonces recurrieron a William Cruz y William Cruz descubrió que había una señora que decía que por mediación de ella se manifestaba el espíritu llamado Kim, la medium se llamaba Florent Cook era una niña joven de 16 años entraba en trance y entonces se producía la materialización de ese espíritu llamado Kim. William Cruz estuvo meses y meses y meses acudiendo en particular con su equipo de investigación para ver ese fenómeno y efectivamente William Cruz logró pesar, medir hablar, dialogar con el espíritu de Kim. Llegó un momento en que dijo que ya no se iba a manifestar, a manifestar más, que se marchaba, y entonces william Cruz le pidió por favor si le podía cortar un mechón de sus cabellos. Le dio, le dio permiso, le cortó un mechón de sus cabellos, y estos cabellos se conservan en un museo en Inglaterra. Con lo cual, o sea, el sabio más eminente de aquella época, socio de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, lo llaman, acuden a él para decir, bueno, pote investigar porque necesitamos tirar por los suelos, que existen los espíritus, que las mesas pueden hablar, etc. Efectivamente, una mesa no tiene nervios, no tiene cerebro, cómo va a hablar. ¿Qué ocurrió? Que luego el fenómeno de las mesas parlantes y otros parecidos se extinguieron y dieron lugar a otro tipo de mediunidades. Por ejemplo, la mediunidad de psicografía, la mediunidad de escritura. En Brasil tenemos un personaje que ha fallecido hace pocos años, llamado Francisco Cándido Xavier. Eh, este personaje fue, eh, fue propuesto para el Premio Nobel de la, de la Paz, no logró, pero fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Escribió más de 300 libros mediúnicamente, o sea, este señor era capaz de escribir con las dos manos a la vez, con los ojos cerrados, delante de una sala como esta, y él escribía mensajes en diferentes idiomas. Después de esos mensajes, iban dedicados a personas que estaban en esa sala, de Brasil y de todo el mundo. En dos ocasiones, eh, hubieron mensajes que iban destinados para la familia de una persona que estaba a punto de ser condenada a muerte en un juicio en Brasil. Una persona, un chico, que la acusaban de haber, matado, de haber matado a otro chico lo iban a condenar, pero era falso, era falso, se recibió la comunicación del espíritu que había fallecido, este espíritu, esta persona que había fallecido, comunicó por medio de la escritura de Chico Xavier que no, que era inocente, que había muerto en estas condiciones, claro, la letra, la firma, los hechos, los acontecimientos, todo, eh, todo eh, era, era exacto hasta el punto que la familia, la familia que había denunciado el caso, retiró la denuncia. Pues hubo dos ocasiones en las que un jurado de Brasil aceptó como prueba testimonial mensajes por medio de la escritura de Francisco Caliño Xavier. En otras ocasiones se le ha acusado de plagio. Por él han escrito más de 50 espíritus. Escriben novelas, muchísimas cosas, y firman... Víctor Hugo, por ejemplo, y otros autores. En una ocasión, un, un gran poeta brasileño pues, le dio un libro de poesía y la familia, la familia de ese poeta que había fallecido lo demandó a Chico Xavier y le dijo que, había, que lo había plagiado. ¿Por qué? Porque él todos los derechos de autor los destinaba a obras de caridad. Entonces, la familia quería tener los derechos de autor de esa obra psicografiada por Chico Xavier porque el espíritu que firmaba la obra era su familiar. O sea, veamos hasta qué punto, punto eh, están consideradas en ciertos países como positivas y ciertas esta, estas, estas cuestiones. Hay otros mediums que utilizan el arte, los espíritus, para desaconocer. Por ejemplo, el caso de la psicopintoriografía. Los espíritus, grandes géneros de la pintura acuden a estos mediums para realizar sus obras. Nosotros en Villena en dos ocasiones hemos hecho una semana parapsicológica, han venido dos mediums, un año, uno y otro año otro, y delante, en, una, en un cine, delante de 700 personas, eh, se ha conseguido eh, realizar este evento. Por la mediunidad, de, en este caso de Luis Antonio Gaspareto, también medium brasileño, llegó a Villena con 28 años, psicólogo de profesión. El mes que está de vacaciones se dedica a hacer estas giras por todo el mundo de forma gratuita, se le paga el viaje y la estancia y ya está. Este señor se sienta ahí en una mesa, una señora le sujeta el marco del cuadro para que no se le mueva, tiene una bolsa de óleo en el suelo, estira la mano, estira la mano coge el tubo de pintura, lo abre, se lo, se lo echa así y empieza a pintar con las manos. Pinta con las manos sin pinceles. Coge otro tubito, se lo echa a la mano ¡pam! y al final pues, aparece una obra firmada por Da Vinci, Lautret, Goya, Van Gogh, Rembrandt, Picasso, etcétera. O sea, cuando llegó a Villena, con 28 años, por su mediunidad, habían pintado más de 45 pintores diferentes. Había hecho más de 2.000 obras. Obras inéditas. O sea, pinturas nuevas que no están en los museos. La firma original, el estilo original, todo estudiado por ...por críticos de arte, entendidos en pintura... O ...a sea, cómo puede ser que una persona que es psicólogo de profesión... ...que no ha ido a una academia de arte, que no ha estudiado pintura... ...en un momento dado, se siente y se ponga a pintar. En una hora pinta, generalmente, 12 horas. Con los ojos cerrados, o con una venda en los ojos. Él dice, los pintores vienen a mí y me dicen... ...pinta, que tenemos que dar a entender al mundo... ...que existe la vida espiritual que seguimos siendo los mismos, que no cambiamos, nos vamos de la tierra que no llevamos los defectos o las cualidades. Tenemos que seguir progresando. En este sentido, en Brasil, pues hay la mediunidad, pues está aceptada por, por, por más de 10 millones de personas. Es un país que en este sentido pues ha, ha abierto la puerta. Eh, los hospitales, pues exactamente lo mismo. Los hospitales trabajan, hay asociaciones de médicos espíritas que trabajan empleando técnicas de terapia de vidas pasadas. Lo mismo que anteriormente, hemos comentado eh, los casos de regresión hipnótica, o sea, la hipnosis es una técnica un poco agresiva. Pues en Brasil hay instituciones que esa, esa metodología la han modernizado, el nombre es terapia de vidas pasadas. Ellos logran a sus pacientes que le aflore el recuerdo de sus vidas anteriores para ver dónde está el problema y la raíz de sus males, de sus complejos. Esta técnica no, es, no deja inconsciente a la persona. O sea, la persona conscientemente, poco a poco, dentro de un proceso de días, de días de días, por sí misma, de manera natural, va recordando espontáneamente aquellos recuerdos, aquellos traumas y aquellos hechos que le han llevado a, a cometer aquello. En Inglaterra, por ejemplo, han habido muchos grandes personajes, investigadores, uno de los más nombrados, de los más conocidos es Sir Arthur Conan Doyle, el autor de las novelas de Sherlock Holmes. Este señor era médico, abogado, hablaba muchos idiomas, le dieron el título de Sir ha pasado la historia como el, el escritor de, de, de las novelitas, de las películas de Sherlock Holmes, y, sin embargo, era uno de los más destacados investigadores y creyentes en la vida del más allá y estaba dentro de, los, de la filosofía del espiritismo. El espiritismo, quiero decirles, que no es, una, no es lo que se cree. Sentarse alrededor, alrededor de una mesa, juntar las manos, invocar a los espíritus y que vengan y nos hablen esa es una pequeña parte como decía, es una, es una parte que estudia el espiritismo, que es la mediunidad pero el espiritismo es, bajo mi concepto pues eh, la doctrina que más luz arroja en todo lo que estamos hablando es la filosofía que, que trata con más amplitud con más argumentos, con más grandeza todo lo que tiene que ver con Dios, con el alma, con el espíritu, con el progreso, con las leyes, el porqué estamos aquí, para qué venimos, hacia dónde vamos, el porqué del sufrimiento, el porqué de las desigualdades, el porqué de unos vienen y son felices, otros son desdichados, uno nace pobre, otro nace rico, etcétera, etcétera. Yo les invito a que le dediquen un poco de tiempo al estudio de la, de la doctrina espírita, son varios libros, son sencillos generalmente están, hay asociaciones que lo dan de manera gratuita y no se puede imaginar lo que ahonda y lo que, lo que profundiza de una manera racional lógica razonada en cuanto a todas las necesidades y conocimientos que necesitamos para, para la, la vida de la que estamos y ahora les quiero para terminar con el tema de los... dígame. Sí, sí, no, pero luego cuando termine hacemos un coloquio. Hacemos un coloquio. Hacemos un coloquio, sí. Llevamos 35 minutos, en 10 minutos acabo, ¿eh? seguramente. Voy a terminar, voy a procurar acabar pronto y pasamos al coloquio. Pues cuando me dijo Juan, oye, ¿por qué no hacemos una conferencia en un teniente y damos un poquito a conocer nuestras inquietudes, nuestras ideas? Pues le dije, oye, pues me parece bien. Y pensé en el título este: Vida después de la vida. Porque lo que he relatado al principio de los libros que lanzó Raymond Moody con el título de Vida, Más Allá de la Vida, la experiencia del túnel, las personas que resucitan, que están clínicamente muertas y vuelven a la vida, pues en el año 2008 Evan Alexander, un neurocirujano de los más destacados de Estados Unidos, eh, profesor de la Universidad de Boston, pues este señor, pues era como muchos de los científicos y de los médicos de hoy día, personas escépticas. Pero ¿por qué son escépticos? Pues porque no le prestan más atención a, a ciertas cosas. Ellos, aquello que no comprenden, aquello que se escapa del estudio materialista, del estudio eh, que han recibido en la universidad, aquello que no pueden explicar, pues dice, bueno, esto se, ar se archiva como que es un caso desconocido. Pero, casualidad, que siento que el conocedor de las teorías de Raymond Moody, de, de Helen Bamba, de Neil Fiore y de tantos otros, de Stephen Stevenson, decía, bueno, pues mira, pues estos colegas míos, pues habrán tenido una educación religiosa, serán católicos, tal, fíjate tú, aún creen que existe el alma y que existe Dios y que, ¿qué vamos a hacer? Pero son buenos profesionales. O sea, que él, cuando llegaban a su alcance noticias de este tipo de, de cosas, pues aún encima decía, pues fíjate tú, una persona tan prestigiosa y que todavía tiene estas ideas. Pues él, en el, año, en el año de 2008, en noviembre, tuvo precisamente esa experiencia. Estando sano, de repente empezó a tener convulsiones, eh, un desmayo, su mujer llamó inmediatamente a la, a la ambulancia, sus colegas vienen a recogerlo, se lo llevan al hospital y resulta que está padeciendo un ataque de meningitis provocado por la, por la bacteria la bacteria E. coli un ataque de meningitis que es algo común si acaso en los niños en la infancia, pero en los adultos se produce un ataque de esta categoría en menos de una persona entre 10 millones de individuos o sea, es, una, es un ataque prácticamente muy raro y menos en un adulto y en una persona sana pues Eben Alexander sufrió este ataque. Lo ingresan en cuidados intensivos, le aplican todos los tratamientos intravenosos, respiración asistida, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer día no reacciona a ningún tratamiento, eh, lo que conlleva a los médicos a ir preparando a su familia, a su esposa e hijos para que se hagan la idea de que si el cuarto día no reacciona, si no mejora prácticamente la muerte es segura sería un milagro que volviera a la vida y si vuelve a la vida como la parte superior del cerebro la que es responsable de, la, de las emociones de los pensamientos de los sentimientos está totalmente dañada está muerta pues, si acaso viviera, pues tendría una vida prácticamente de un vegetal. Sin embargo, la familia decide esperar, tienen esperanza, y el séptimo día, el séptimo día, pues ya le dice, mira, vamos a desconectar, mejor desconectar, porque esto ya, esto no tiene sentido, el cerebro está dañado, el cerebro no, no registra actividad, y es un sinsentido llama a tu hijo que venga para que se despida de su padre, porque en ese momento abre los ojos. En el momento en que los médicos deciden desconectar, abre los ojos. Y le dice a los, los médicos que habían y a sus familiares, les dice, ¿qué hacéis aquí? Y los médicos le contestan, ¿qué haces tú aquí? Tenías que estar muerto. ¿Comprenden? Después de siete días de un coma profundo, ...sin actividad en el cerebro. Eben Alexander vuelve a la vida. Y entonces él escribe un libro... ...y vamos a terminar un poquito... ...diciendo lo que él dice en ese libro. Él en ese libro... ...relata... relata ...que ha pasado por tres estados. En primer lugar... ...a diferencia de las experiencias... ...que han tenido durante tantos casos registrados... ...por Raymond Moody y por tantos otros que saben quiénes son saben sus nombres y apellidos saben que están casados, si tienen hijos a lo que se dedican él no tiene ninguna, ningún recuerdo de nada él no sabe quién es no sabe su identidad él no sabe que tiene familia que es un médico, que tiene hijos él no sabe nada él simplemente se siente como una conciencia que está ahí entonces el primer lugar en el que se encuentra él le llama el reino de la perspectiva del gusano porque se encuentra como si estuviera dentro de las entrañas de la tierra rodeado de una oscuridad viscosa pero con luz, una oscuridad desagradable escucha ruidos desagradables, olores malos, ve rostros rostros monstruosos y de repente empieza a sentir que él no forma parte de eso. Se siente atrapado y tiene que salir de ahí. En ese momento, ve una puerta, se dirige a ella, atraviesa esa puerta y la recibe una chica. Una chica que la, que la describe como algo que nunca ha visto en la Tierra. Dice tenía una sonrisa, tenía una mirada, tenía un amor. No era un amor de amigo, no era un amor romántico, no era un amor de madre, era un amor diferente dije pero esta chica al mirarme me dijo no te preocupes no te va a pasar nada nadie te puede hacer daño ni tú vas a hacer daño a nadie y lo pasa a un lugar donde ve ciudades bosques gente bailando gente riendo gente jugando niños cascadas una vida de paz de armonía todo esto él lo va viendo lo va viviendo de manera de manera espontánea, sin saber ni siquiera quién es él. Sin embargo, cualquier pregunta que se le ocurre, le, le es contestada de inmediato. Se siente conectado al universo, se siente parte de Dios, se siente con una sabiduría extraordinaria. Él dice, si tuviera que, si tuviera que dedicarme a estudiar para comprender, para conocer todo lo que entendí y descubrí en esa otra dimensión necesitaría muchas vidas lo pasan aún más adelante a lo que él llama el centro le hablan del universo de las galaxias de unas humanidades de evolución de que estamos todos conectados Ve la tierra como un puntito pequeñito le dicen que en el universo lo que más hay es el amor el mal es una pequeña parte una pequeña parte pero necesario ¿por qué necesario? porque para progresar necesitamos del libre albedrío somos del libre albedrío para saber lo que está bien y está mal tenemos que experimentar, tenemos que actuar nos hacemos conscientes gracias a los errores los errores nos hacen nos hacen sufrir el sufrimiento nos hace, nos moviliza tenemos que corregir, cambiamos Entonces, a él le plasman una visión de la vida, del universo del amor, de Dios de una manera que dice, dice, dice lo malo que necesito ahora que estoy escribiendo, necesito manifestar con palabras lo que he vivido pero las palabras, el lenguaje es totalmente suficiente conclusiones él llega a la conclusión de que la, la vida está en la conciencia en el espíritu, en el alma como queramos decir cuando una persona está muerta lo tiene todo le falta la vida la vida la he abandonado una persona cumple con su misión cumple su tarea tiene que, tiene que abandonar el cuerpo el cuerpo se queda ahí, el polvo al polvo el cuerpo se desintegra forma la parte de, se hace átomos ¿no? forma parte del de, de éter del espacio pero la vida continúa porque la vida es la conciencia el cerebro, que es el problema de muchos científicos que dicen que el cerebro es donde parten los sentimientos, donde parten la inteligencia, el cerebro es todo lo contrario, el cerebro es un filtro, un filtro que reduce para nuestro plano todo lo que es el universo y, la, y, la, y, la, y, la, y los conocimientos, todo. Dice, si, si no tuviéramos el filtro del cerebro, no podríamos vivir. En primer lugar, porque no necesitamos conocer lo que hemos hecho anteriormente. Si hemos vivido otras vidas, porque no lo recordamos? Porque viviríamos atormentados, porque por desgracia y en general... Lo que hemos hecho atrás, pues en muchas ocasiones no ha sido correcto, no ha sido positivo. La historia de la humanidad y la historia de la guerra, nos hemos matado 20.000 veces. Hemos hecho un montón de daños. o sea, venimos de fases de atrás. Dios crea el espíritu y lo crea puro, sencillo, inocente. Es como una página en blanco, tiene que empezar a progresar. Empezamos en mundos primitivos. Aquí no hay privilegios para nadie, o sea, todos... Hemos empezado nuestra evolución en mundos primitivos, como seres primitivos. El hombre primitivo del ayer es el ángel del mañana, pero se lo gana a pulso, nos lo ganamos a pulso. Nada se nos regala, nada, en absoluto. Todo lo tenemos que conquistar por la fuerza de la voluntad, por el esfuerzo, a base de una vida y otra vida. Decía Pitágoras, Pitágoras decía: una vida en la carne no es más que una anilla en la larga cadena de la evolución. O sea, los filósofos griegos, tanto los presocráticos como los socráticos, es alucinante el conocimiento que tenían de la vida espiritual, de la reencarnación, etcétera, etcétera. Ellos heredan un poquito de la India, en la India hace más de 5.000 años, antes de Cristo ya tenemos conocimiento de la reencarnación, del universo, del espíritu, de las leyes espirituales. Eso pasa a Grecia, pasa a Roma, pasa a Occidente, y a Occidente a la Edad Media, boom se produce un apagón, un apagón. Y ahora, a raíz del siglo XVIII, siglo XIX, a raíz de la nueva filosofía, del espiritismo, de los medios, del avance científico, estamos recuperando, estamos recuperando las creencias auténticas y las creencias que nos ayudarán a mejorar esta humanidad y a mejorarnos a nosotros mismos. Pero esto es a, lo, esta, esta, a esta conclusión es a la que llega Evan Alexander después de sufrir él en su propia carne, un ataque de meningitis provocado por una bacteria que destroza su organismo, destroza su cerebro y que sin embargo de una manera milagrosa vuelve a la vida. El milagro, dice el milagro, no es que yo vuelva a la vida, el milagro es que yo ahora tengo un conocimiento, tengo una comprensión, tengo una, una, una experiencia y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y a partir de ahora es mi misión en la Tierra divulgar, transmitir, dar a conocer, dar a conocer... ...estas creencias porque son las que efectivamente necesitamos atesorar. Y bueno, mirándolelo ...son... ...hemos cumplido 45 minutos... ...yo, les, yo les, les insisto, no pretendo convencer a nadie... ...simplemente exponer unas ideas... ...pero lo importante de la vida es la parte espiritual... ...si conociéramos la parte espiritual... ...si estuviéramos seguros todos nosotros... ...de que estamos aquí y no de paso... ...no estamos de paso de que si tenemos una situación mejor que la de otros, no es casualidad, ni es, porque, ni es porque soy mejor, es porque generalmente es una prueba, una prueba. El espíritu necesita adquirir la caridad, la humildad, el amor, la dulzura, la sensibilidad. Esas cosas, ¿de dónde las sacamos? De la tierra, de las experiencias. Unas veces venimos como hombre, otras veces como mujer, porque el hombre tiene unas actitudes, unos criterios y le es más fácil... Bajo un cuerpo de hombre, adquirir unas, unas experiencias y sacar unos valores. Otra vez encarnamos como, como mujer. Todos pasamos, todos pasamos, venimos de pobres, de mendigos, venimos de ricos, venimos con más inteligencia, con menos. ¿Mm? Y no pasa nada, es fruto de la vida, es fruto de que necesitamos adquirir experiencias, progresar, avanzar. Por eso no tenemos que rebelarnos. Porque si uno viene con una situación, mmm, bajo el punto de vista de una vida, bajo el punto de vista de una existencia, Bajo un punto de vista material, venimos en una situación desfavorable, pues no es tan desfavorable. Hay que mirarlo como que es una experiencia que necesitamos pasar para adquirir unos valores. Quizás estamos pagando unas deudas, quizás nos estamos probando a ver cómo reaccionamos ante una asistencia de esa característica, etcétera, etcétera. Pero todo tiene un porqué. O sea, Dios decía Einstein, Dios no juega los dados. No es, no es casualidad que estemos nosotros aquí en España en España, en, una, en un país más o menos adelantado, civilizado, y uno nace en, en Etiopía, donde una cantidad de niños mueren a, a más nacer, y si no, morirá de hambre después de dos años, y a lo mejor con 15 le ponen una metralleta, o sea, ¿por qué un niño nace en esas condiciones y otro nace en Estados Unidos, en una familia rica, superdotado, ¿qué pasa? ¿Qué ha hecho, un, una, qué ha hecho una persona, si, vengo la, si es la primera vez que vengo a la Tierra, si nunca ha nacido, si no ha he hecho nada... ¿Por qué unos así y otros allá? ¿Por qué nace un niño y se muere? ¿Por qué? ¿Por qué un niño nace con un síndrome? ¿Por qué? ¿Por qué merece un padre tener estas cosas? ¿Por qué? Todo tiene un significado, todo tiene un porqué. Y todo tiene una explicación. Y la explicación se halla en la ley de la reencarnación. En la ley de causa y efecto. En la ley de evolución. En la ley de amor. Que son leyes que es necesario que conozcamos aquí no se trata de decir bueno, tú tienes que creer en Dios porque lo digo yo, porque lo ha dicho la iglesia porque ya no somos niños somos una sociedad que hemos alcanzado una mayoría de edad tenemos que pensar por nosotros mismos tenemos que pensar y hay cientos de investigadores cientos de filósofos desde hace 10.000 años que nos están dando conocimientos, que nos están dando una señal el maestro Jesús ¿Cuántas veces habló de la reencarnación en los evangelios? Pero claro, si no tenemos una noción... ...de una vida espiritual, de una evolución... ...se nos pasa desapercibido... ...a Jesús le preguntaron... ...el que conozca un poquito el tema del evangelio... ...le preguntaron... Eh, ...maestro, ¿no decían que tenía que venir primero Elías? Había una profecía... ...que decía que el profeta Elías... ...tenía que venir de nuevo... ...como precursor antes que, antes que el Mesías... ...si tú eres el Mesías... ¿dónde está Elías? Elías no ha venido. Eso se lo preguntaron los discípulos. En otro pasaje, el Sanedrín envía a un equipo de investigación para preguntarle. Entonces, ¿Eso por qué? Porque ya tenían conocimiento de la reencarnación. Y Jesús le dice, Elías, Elías ya ha venido. Y han hecho de él lo que han querido. Lo que pasa es que no lo habían reconocido. Elías es Juan Bautista. Elías, Elías vivió ocho siglos antes que Juan y que Jesús. Ocho siglos antes. ¿Cómo era que tenía que venir? Tenía que reencarnar. Reencarnó en la figura de Juan. Y como era una persona que predicaba, que criticaba la falta de moral, la falta de valores, etc. Pues, por, aquella, por temas políticos, le cortaron la cabeza. Jesús lo, lo reafirma. Elías ha venido ya y hay muchos otros pasajes. Pero en fin, damos paso al coloquio. ¿Eh? Estoy a su disposición para preguntar aquello que consideren oportuno y si está en mi capacidad, pues les responderé. Comentarte de que hace unos 20 años, eso que estás en casa, estás en la tele y salió lo de Gaspareto que bien has dicho. Entonces ya me gustó porque si era de Brasil, se movía en Italia, efectivamente todo, todo, todo lo que has dicho lo podría encontrar en casa. Pero mi pregunta es, ¿y ya, si, si una persona es espiritual, ¿entiendes? Si una persona ¿sí espiritual. No si que hay, un, ¿sí que hay un materialismo, porque sí. desde el momento que va contratado por una televisión, ¿de acuerdo? Queda un poquito de nadie. Todas las personas tienen que vivir, eso está claro, ¿no? Y después, que seguramente lo sabrás, ¿qué, qué trayectoria posterior ha seguido? Si, ha continuado El con Luis Antonio cuatro... Gaspareto <risa> era una mediunidad, pero era una mediunidad de prueba. Dentro de las, de los medium hay tres tipos de medium. Los medium que tienen esa facultad espiritual por su grado de evolución, por méritos propios, tienen unas capacidades morales extraordinarias y tienen esa facultad que les sale a flor de piel, desde que nacen. No tienen que desarrollarla ni nada. Son espíritus que en la Tierra hay muy poquitos, pero los hay. Luego hay otros que son mediunidades o médium en prueba. Espíritus que antes de encarnar necesitan, saben que necesitan progresar mucho, recuperar el tiempo perdido, han perdido tiempo en otra existencia y piden al Padre, piden venir a la Tierra con otra condición más, para hacer más cosas para pagar deudas del pasado, para rescatar el tiempo perdido. Son medios de prueba. Algunos lo consiguen y otros no. Muchos, cuando comprenden, porque tienen síntomas, tienen, eh, les pasan cosas, cuando saben que vienen dotados con una facultad, muchos la rechazan. Por comodidad, etcétera, por el que dirán, etcétera, etcétera. Porque no son espíritus como los anteriores, ...con dotes naturales, son espíritus en proceso de evolución, espíritus de mediana evolución. Y hay otros que son mediunidades impuestas, les imponen una facultad, una facultad para que la ejerzan sí o sí... ...porque tiene que pasar esa experiencia. En el caso de Gaspareto está claro que no era una mediunidad natural... Era un espíritu de mediana evolución, con una gran facultad, eso sí, pero luego ya, luego ya él, él es responsable de lo que haga. En algunas ocasiones, y termino en algunas ocasiones, hay muchas personas que vienen con una facultad, por ejemplo, una facultad de sanación, y si no la ejercen bien, se hacen uso económico de, económico de ella, e incluso se les puede retirar esa facultad, porque se están endeudando todavía más, porque, como dice como dice la ley, lo que de gratis se recibe, de gratis se tiene que dar, y si tú tienes una facultad para ejercerla de manera altruista por caridad, para ayudar y haces un uso económico de ella, la explotas, te enriqueces te estás endeudando más lo que cobras aquí, ya no lo cobras allí y tienes que volver a repetir esa existencia porque has fracasado entonces, no, esto es importante que lo, que, que lo diga no tenemos que vernos... ¡Uy! Esta persona, mira lo que hace... Un vidente... Eh, un curandero, un tal... ¡Uy! Qué, ¡Qué facultad! El que cura no es él... Igual que Gaspareto Pone los brazos... El espíritu le dice... Ponte que voy a pintar... Y él pone el brazo... Y pinta de manera mecánica... De manera mecánica... Con los ojos cerrados... Pues el que sana... El que tiene una facultad de sanación el que sana, el que cura no es él es un transmisor, recibe unas energías de un protector espiritual que son las que curan o sea tú eres el último en la herramienta entonces, aquí todos somos del montón, somos personas en proceso de evolución, más o menos muy similares, unos con unos defectos otros con otros, estamos para ayudarnos para comprendernos para tolerarnos, para respetarnos entonces a veces, el desconocimiento nos lleva a la fantasía el 210 nos lleva al fanatismo, hacemos de una persona un ídolo y no. Si eso es una mediunidad, por muy grande que sea, cuando la tiene, ojo, que no es por bueno, es, para, es porque le hace falta. ¿Alguna pregunta más? Y unos disfrutan de, de, de todo lo que tienen, otros no tienen nada y están pasando horrorosamente oh. mal. Y entonces yo me pregunto... Si estamos reencarnando continuamente, si no morimos, que somos eternos, ¿dónde está el sentido de venir aquí y sufrir tanto? ¿Para qué tanta reencarnación? Y otra pregunta sería, ¿cuándo se termina uno de reencarnar? Es decir, hay muchas reencarnaciones, pero tiene que llegar a un punto en que no tendrá que reencarnar más. Efectivamente, efectivamente. Esa era, esa era la, la doctrina de Buda, la doctrina de Buda era alcanzar el nirvana. O sea, un estado ya de evolución espiritual que ya no necesitas tomar contacto con el plano físico, no necesitas más reencarnaciones. Se sigue progresando, se sigue evolucionando, pero ya a nivel espiritual. O sea, hay un momento en el que efectivamente ya no se baja a reencarnar más, pero eso es a partir ya de un grado. Para eso nos falta, nos falta. Lo otro, el por qué sufrir tanto. Pues sufrimos tanto porque estamos en prueba, estamos espiando, estamos resolviendo deudas, corrigiendo errores y sacando unos valores de ese sufrimiento. El sufrimiento nunca es en vano. Nunca es en vano el sufrimiento. Y sobre todo es un generador de limpieza interior. Cuando estamos sufriendo, el alma sufre, el alma se está purificando. No sufrir por sufrir, no sufrir voluntariamente sino que cuando tenemos una vida de sufrimiento o bien, o bien hemos pedido esa vida de sufrimiento para ver hasta qué punto tenemos un espíritu de sacrificio un espíritu de buena voluntad hasta qué punto tenemos un espíritu de renuncia hasta qué punto somos humildes y no nos revelamos yo conozco, conozco a más de una persona que tiene una situación física en silla de ruedas con tal, con tal y me da gusto estar con ellos, son felices sufren más los que están a su alrededor ¿por qué? y otro, otro tiene un golpecito ¡ay, ¡ay, ay, ay, ay! y por poco que le pase se queja de todo y no deja vivir a, a los que están alrededor o sea, hay personas en la tierra viviendo experiencias que limitan su libertad limitan su movimiento los limitan físicamente que están sufriendo y sin embargo no están rebeldes porque ya han adquirido un grado de humildad un grado de bondad, un grado de comprensión, un grado de fe, que no es fácil, que no es fácil. Quizás son espíritus que han llegado a un momento que dicen, bueno, yo como estoy de estos valores, voy a bajar a la tierra y voy a tener una vida en estas condiciones, a ver cómo reacciona. Porque una vida, como ya he dicho antes, son 40 años, 60, 80, una vida no es nada, si se pasa enseguida. Ahora, si, la, si uno la vive bien y si uno la vive mal, quizás una vida aún corta puede ser pesadísima, puede ser desagradable, puede ser, depende de cómo te lo tomes. Entonces el sufrimiento siempre tiene una razón, de ser, una razón de ser, nunca es casualidad. Ahora, cada persona es un caso especial, es un, es un mundo aparte. No podemos decir, o esta persona está así, está cojo porque le partió la pierna a otro. No lo sabemos, no lo sabemos, no juzguemos. No juzguéis y no, sino, no podemos juzgar, cada uno tiene lo que tiene. Pero tenemos que vivir con eso y tenemos que vivir lo mejor posible, sin rebelarnos, con humildad, con un espíritu de superación, un espíritu de superación, un espíritu de, de, de, de valor, de emprendimiento, de humildad y así la vida será más fácil, será más feliz, se acabará con más rapidez y lo importante es que cuando dejemos este cascarón, cuando lo dejemos este cascarón, subamos al mundo espiritual, y te lo diga, pues mira, tú has bajado en estas condiciones por esto, por esto y por esto. Unas veces será porque tú lo has pedido voluntariamente. Otras veces será con una prueba. Otras veces será porque te lo imponen. No lo sabemos, es el caso de cada cual. Pero cuando uno sube al espacio, ve su cuerpo físico, ese cascarón que ya no vale para nada, y siente la satisfacción de haber hecho las cosas bien, entonces se olvida de lo, de lo mucho poco que ha sufrido, de la vida que se olvida, porque ya ya es como, como como la mujer que da luz cuando ve el niño ya cuando ve el niño ya, ya se le pasan los dolores, ya no se acuerdan vale, pues un espíritu cuando saca de la tierra por las experiencias que ha tenido unos valores, cuando triunfa cuando va al espacio y ve que ha cumplido con la misión que ha traído tiene tal satisfacción que vamos, es el premio que tiene bueno, yo creo que... Que se ha reencarnado, que viene rico, rico, rico y tiene todo cuando se vuelve a reencarnar, que viene de pobre, pues depende especialmente. Ya llega, cuando ya se reencarna rico, rico, rico y no sufre. Depende del, de lo que haya hecho con el dinero, no. depende de cómo haya, del, Yo del digo, uso. Los demás. Yo le voy a decir una cosa: a los espíritus más adelantados, ¿eh? la prueba de la riqueza venir con riqueza, con poder, esa experiencia, esa encarnación que todos la vamos a tener, todos, todos, porque todos vamos a tener las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, las mismas vivencias. Cuando un espíritu es listo y está adelantado y además escucha a otros espíritus porque siempre nos ayudan, siempre nos guían, se deja escuchar, se deja guiar, le dicen, ojo, la experiencia de venir con riqueza, con poder, Déjatela para más adelante, no te preocupes, porque es muy difícil, es muy peligroso. La riqueza del poder, si uno no está controlado, si no tiene unas características, unas cualidades, te lleva por todo te ¿Y mueres, qué pasa? Te lleva hacia el egoísmo, te lleva hacia el abuso, hacia la explotación. Cuando mueres, pues tienes que pagar todo aquello. de pobres, ¿no? Luego, a en, en muchas ocasiones, los pobres de hoy. ¿eh? Yo, yo, yo tengo la experiencia, la experiencia hace cosas de unos dos años estuve, estuvimos en un congreso, eh, estábamos en la mesa con un gran orador, un gran vidente, una persona, Divaldo Pereira Franco, que no lo he nombrado, pero es uno de los grandes personajes también de la humanidad. Y este señor, junto a otros, estábamos en un restaurante y en la calle había un mendigo, un mendigo y uno de los que estaban allí salió a ofrecerle comida a ese mendigo. El mendigo la rechazó por, por completo. No quería que le ayudaran. O sea, era tal su orgullo, su orgullo, su prepotencia, su amor propio, su vanidad, su estado de su estado de rebeldía, etcétera, etcétera, que le impedían aceptar la ayuda de otros. ¿Mm? se llevó un gran encima y le dijo a aquel le dijo mira observa dónde está estaba en la calle del no recuerdo de un coronel calle del un gran personaje dice ese es él vive en la calle que le da nombre de una vida anterior imaginémonos y venía como mendigo Repito, no juzguemos, no sabemos, hay muy pocas personas que saben y descifran, se lo callan porque pueden hacer daño. Pero cuando uno viene, tiene una prueba, una experiencia y fracasa, hace un mal uso de eso, puede venir perfectamente en otra existencia o dentro de cuatro o de las que sean, puede venir en todo lo contrario, para que aprenda a valorar y saque conclusiones es muy difícil, es una prueba muy difícil y la riqueza no está en el dinero, la riqueza además está en otras cosas hay mucha gente con, con grande riqueza y sin embargo feliz no llega a ser nunca feliz Buenas noches me gustaría desde mi desconocimiento que me explicara eh, cuántas almas hay porque haciendo un y cómo han entrado y cómo van entrando, digamos o ¿no? adquiriendo eh, un cuerpo por poner un símil eh, los caballos con sus monturas en estos momentos somos 7.000 millones de personas en el mundo en el año 1900 éramos unos 2.000 millones eh, hace 10.000 años que ha dicho usted éramos unos cientos de miles en el año 2050 hay una estimación de que seremos 10.000 millones están continuamente entrando almas nuevas eh, hay cuerpos sin alma hay más, hay más almas, o sea, la Tierra es una escuela. La Tierra es un planeta que sirve de escuela para una no serie de espíritus que están en una faja de evolución. La Tierra tiene una categoría como mundo y entonces admite un tipo de espíritus de un grado X a un grado X. Es una escuela. Tiene más alumnos, en el del patio, tiene más alumnos de los que están en el aula. Los que están en el aula vamos renovando, vamos entrando, saliendo, pero hay muchos más. La Tierra tiene más espíritus en el espacio, muchos millones más de los que estamos encarnados. ¿Qué significa esto? Que muchas veces encarnar no es fácil, cuesta, hay que tener méritos. Hay que tener méritos, no encarna uno cuando quiere, cuando le apetece. Por ejemplo, si admitimos la creencia en la reencarnación la teoría de que todo tiene un porqué, de que nuestras obras generan consecuencias, somos responsables, sembrar es obligatorio, cosechar es... O, o sea, sem sembramos libremente, cosechamos obligatoriamente, somos tineros de albedrío. La persona que por, de por, descon por desconocimiento, porque tiene una vida difícil, por un desamor, por lo que sea, opta por la vía del suicidio, es el mayor crimen que se puede cometer el crimen contra uno mismo, ¿Mm? pillo el atajo del suicidio, no quiero sufrir más, qué gran error, sufro no igual, más, porque no muero. Pues eso suicida cuando digo, oye, quiero encarnar, quiero tener una posibilidad, quiero una madera dirán, ponte en la cola que hay muchos delante de ti y muchos que aprovechan la existencia física, que se esfuerzan, que no sucumben ante las pruebas, entonces, ese suicida le costará más, porque no tenemos un cuerpo ahí. El tema del aborto, otra situación penosa. Si, si necesitamos encarnar para progresar, una de las conclusiones que halló Eben Alexander, la vida en la Tierra, o sea, visto lo que yo he visto, la grandeza del universo, la grandeza de Dios, las humanidades superiores, la, la vida en la Tierra... Pues no, la vida de la tierra es muy importante, no es, una, es muy importante porque de aquí, de aquí nos preparamos para cosas mayores, para vidas mejores. Tenemos que aprovechar la vida de la tierra. La muerte en muchas ocasiones está predestinada, uno no muere cuando quiere. Hay muchas personas que mueren, <coughs> suben al espacio y le dicen, tú eres un suicida. ¿Pero cómo? ¿Yo? ¿Yo no me he suicidado? Y yo sí, ¿tú? tú eres un suicida. Hay un libro magistral de Chico Xavier, el primero que escribió en la, década de, en la década de los 30, que relata, un doctor relata cómo sale, cómo deja su cuerpo, que es lo que se encuentra muy parecido a lo de Ben Hay un libro y hay una película inclusive, se llama Nuestro Hogar, está en YouTube, Nuestro Hogar, la pueden ver en YouTube. Pues este médico le dicen que es un suicida. Y él decía, ¿cómo que no? Pero si yo he ido al hospital, y he estado y he sufrido, y me ha... Y, Sí, pero has llevado una vida de abusos, has abusado de todo en esta vida. Siendo médico no te has cuidado nada. Has muerto debido a la degeneración de los órganos. Por el abuso de la, del alcohol, del tabaco, el mal comer, de no cuidarte. dice estás aquí y tenías que estar allí. Has muerto antes de ahora. Eres un suicidio involuntario. Tiene sus consecuencias. Hay que cuidar el cuerpo. Entonces, ya, ya le digo, hay muchos más espíritus en el espacio. Dios es un creador increado, Dios no para de crear, no está parado, no es ese señorito, es ese señor de barbas blancas que está en el sillón. No tenemos ni idea, no tenemos ni idea, pero vamos, de la grandeza del universo, de que está siempre creando, o sea, no es problema. Reconocidos por la ciencia oficial hoy día de la Tierra, hay trillones de galaxias, ¿Usted sabe lo que es eso? Yo no, a mí yo me pierdo. Hay en el espacio del universo trillones de galaxias, trillones. Cada galaxia con trillones de soles. Cada sol, el nuestro, con 12 planetas o 10, los que sean, ocho o 10 planetas. Ya, ya hay, ¿eh? Ya hay. Ya hay. Conocidos por la Tierra, o sea, millones y millones y millones. En la Tierra, 7 mil millones de personas naciendo y naciendo, no hay ningún problema. Yo sé que es una idea un poco, claro, ya se nos escapa, pero, pero es así en la realidad. Estamos empezando a conocer. Ayer yo vi un documental de la 2, casualmente, que decían que la evolución de la, de la ciencia en los últimos 100 años ha sido asombrosa. Nada que ver con la revolución industrial. O sea, la revolución tecnocientífica de los últimos 50 años es una barbaridad. Dentro de 15 años puede ser que nada de lo que hay ahora valga. Los móviles, los ordenadores, será como será. ¿Cómo será? ¿Y dentro de mí? ¿Cómo será? Entonces ya digo, la tierra, es un plan, la tierra es una escuela, una escuelita. Estamos para progresar. Y los alumnos entran y salen. Problema, atención, problema. La Tierra como escuela también evoluciona. Era un mundo primitivo. Ahora es un mundo de expiación y prueba. Y se va a convertir próximamente, en los próximos años, décadas no lo sabemos, pero dentro de poco se convierte en un mundo de regeneración por eso la, las crisis los movimientos todo cambia, la globalización, la tierra a medio plazo se convierte en un mundo de regeneración da otro salto ¿Eh? será una universidad los alumnos que no tengan el diploma de entrada a la universidad emigrarán a un planeta inferior como estaba la tierra hace miles de años es otra de las cosas que nos enseñan los, los conocimientos espirituales y las leyes espirituales. Todo evoluciona, los planetas también, pero los planetas evolucionan mecánicamente, gradualmente. Y el ser humano evoluciona por el libre albedrío. Cada uno hace lo que quiere, pero luego es responsable de sus obras. ¿Alguna pregunta más? Ya si acaso la última. Dígame. Esto, le quería preguntar, si los animales y las plantas, los árboles, eh, ¿tienen alma. No. Para, para comprenderlo de una manera sencilla, el ser humano está compuesto de tres cuerpos. Cuerpo físico, el perispíritu o psicosoma o cuerpo psíquico y el espíritu. El perispíritu es un cuerpo intermedio que sirve de unión al espíritu con la materia, ¿Mm? otras filosofías orientales pues te lo describen aún más si ustedes ven los cuadros estos eh, de los yogas y hindúes y tal verán siempre que son siete cuerpos ellos dividen cuerpo físico cuerpo vital, cuer cuerpo astral cuerpo mental Eso lo hace más complicado pero para resumirlo tres cuerpos los animales no tienen espíritu tienen el cuerpo psíquico ¿Mm? donde residen las emociones los instintos tienen el instinto de conservación el instinto tal pero ellos no tienen espíritu. No es la misma evolución la que sufren los animales que la que sufrimos nosotros. Es diferente. La última. Sí, ve por ahí? Sí. Buenas. Los espíritus, eh, cuando están en el más allá, eh, ellos cuando se reencarnan, ellos escogen la vida esa de sufrimiento, ellos saben qué vida van a vivir o el sufrimiento se les impone y otra pregunta que quería hacerles es ¿todos se reencarnan o todos quieren reencarnarse o hay algunos que seguirán al más allá? Todos hay una minoría que si por ellos fuera si de ellos dependiera no reencarnarían pero al final la ley de evolución los impele a tomar materia y, y muchos, muchos muchos espíritus encarnan en contra de su voluntad, ciertamente, pero encarnan, porque es la ley y es para todos. ¿Mm? Y luego hay muchos que tienen la posibilidad de escoger ya las experiencias, de escoger la familia, de escoger el país, de escoger ciertas actividades, pero ya tienen unos méritos adquiridos. ¿Vale? Otros no, otros no. O sea, cuanto mayor grado de evolución se tiene, pues se nos concede más libertad, más opciones. Tenemos más discernimiento, sabemos qué es lo que queremos. Normalmente un espíritu se planifica adquirir una cualidad y para eso se compone de un ciclo de existencia. Bueno, yo tengo, normalmente dice que son siete, un ciclo de siete reencarnaciones para adquirir una virtud. Entonces me planifico, pam, pam, pam, pam, pam, pam, y si lo voy cumpliendo, si lo vi cumpliendo, pues me van ayudando, me van estimulando, me dan más libertad. Pero si no tengo conocimiento, si no tengo una preparación si yo tengo unas cualidades, pues generalmente se imponen. Muchas veces se nos imponen muchas circunstancias. El caso, por ejemplo, por decir una cosa, el caso de la familia, pues muchas veces la familia no la elegimos. Espíritus que quizás se tienen cierto odio, se han hecho daño mutuamente, no en una mala existencia, pues la ley del amor les obliga a venir juntos. El odio ...y manta, repele... ...el amor uno. ...de eso, de ahí se deduce que en muchos matrimonios... ...pasada... ...la fogosidad de la cosa material... ...de, de, de tal... ...pues internamente le salen... ...las tendencias, los defectos... ...aquellas situaciones que... ...arrastran del pasado... ...con lo cual surgen las desavenencias... ...surgen otra vez... ...los desencuentros... ...y al final se produce la separación pero no es casualidad muchas veces lo pedimos voluntariamente yo tengo una situación que resolver decía Jesús, lo que tenéis en la tierra lo tenéis que desatar en la tierra o sea, cuando hay cosas que corregir deudas del pasado desencuentros, rencores enemistades, la ley de amor recurre a los vínculos de la familia a lo mejor el hijo que tenemos ahí fue el que el que más daño nos hizo. Sin embargo, el amor maternal o paternal hacia un hijo hace que se limen esas asperezas, esas desavenencias, te huelgas, por eso el cerebro hace el filtro, no recordamos el pasado. Pero muchas situaciones y muchos inconvenientes, muchos desencuentros, se pulen y se liman gracias a los vínculos de la familia. Se aprovechan esas circunstancias. De ahí que es conveniente, pues, siempre en mirarse uno hacia sí mismo. Nunca tiene uno la culpa de todo. Hay que mirarse hacia sí mismo y decir, bueno, yo tengo este desencuentro, esta poca afinidad, ¿por qué será? Voy a poner de todo de mi parte, porque conozco una ley espiritual. Si tengo una persona a mi lado que no me va, lo más fácil, lo más cómodo, optar por la vía del no progreso. Tú sigue tu camino que yo sigo el mío. Pues a veces será mejor, quizás, no lo sé. Pero siempre recurramos a la paciencia, a la tolerancia, a la comprensión, al amor, porque no es casualidad no es casualidad que estemos ahí. No, tiene una explicación. Muchos lazos familiares, la familia en realidad, la familia en realidad no somos los que estamos aquí, la familia espiritual es la más grande, está en el espacio. Aquí estamos unos cuantos, pero muchas veces la ley de amor se, surge, se vale de eso. Entonces, en ocasiones se nos deja y en otras ocasiones venimos obligados. Hay destinos que son destinos de los que uno no puede escapar. Tú estás en una vía estrecha, en un callejón sin salida, de ahí no te sales. ¿Por qué? Porque has, tienes, vienes predestinados a pasar por ahí. No tienes más remedio. Y otras veces todo lo contrario. O sea, que esto... Hay muchísimas posibilidades. Muchísimas. Pero todo siempre para beneficio del progreso espiritual. Para nuestro avance, engrandecimiento y adquirir la, las cualidades. Bueno, pues... Espero que no se hayan aburrido con esta pequeña exposición que hemos hecho. Les comunico que vean por internet, hay muchas, muchas, muchos avances, muchas investigaciones, se puede profundizar mucho. Ahora nosotros tenemos alguna revista de las que editamos, en la cual figura nuestra página web, hay libros que se pueden descargar, hay informaciones, la propia revista, y en fin, si ustedes quieren seguir profundizando todo esto, Allá a la salida a la izquierda la pueden recoger. Muchísimas gracias y hasta siempre.